Una pesadilla se han convertido las calles de la urbanización Campo Fernández, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En esta urbanización la mayoría de las casas han sido abandonadas por causa del problema que presentan sus calles, que cuando llueve se convierten en lagunas y si hace sol, el polvo asfixia a los residentes. Esto es algo caótico, ya tuve como ese, se manejan las reuniones de la junta de vecinos, nunca se llega a un acuerdo, ayer teníamos un encendido de vela, supuestamente el viernes hay respuesta, vamos para lo que sea así, y cuando llueve, tú te imaginas cuando te llueve aquí. Los residentes de esta urbanización Campo Fernández, aquí en San Francisco Macorís, aseguran que si las autoridades no acuden a su llamado, ellos tomarán medidas en los próximos días. Para NTN, Robinson Polanco.